Muy buenas a todos, y como siempre decimos, la gente piensa que aquí en Dubai todos los coches son de lujo, todos los coches son espectaculares y eso realmente, bueno, eso realmente casi casi que es verdad hay, hay muchísimos coches buenos, vamos a mirar con qué nos encontramos estamos eh, en un aparcamiento de oficinas actualmente, justo al lado de una obra y nos encontramos coches como este, como este Camaro o como el Dodge que tenemos detrás coches espectaculares los cuales necesitan ser cuidados, los cuales necesitan nanotecnología al Bato Watch. Y muy pronto los vamos a poder ver totalmente protegidos.